Qué bonito día hace hoy. Es genial que pueda disfrutar de este día gracias a esos chicos que salvaron Mimbers hace un año. Ellos también merecen un descanso. Oh, hola Dolan. ¿Por qué corres? ¿Qué? Tengo que avisar al alcalde. suerte en el trabajo, Nubidoof y yo estaremos bien una semana solos, adiós Nubidoof, estamos solos toda la semana, podemos jugar a lo que queramos yeah, boy. Ha pasado un año desde que Nubidoof vino aquí, dado que no conozco a mucha gente, por fin tuve un amigo Tío, vamos a jugar al nuevo juego que ha salido ¿Cuál juego? Bottom Story Ok Eh, qué raro, la tele no va a lo mejor si la pego de a ah, ah, mi mano, no, no, vale, no, no ha sido buena idea No ha sido buena idea, ah No sé por qué, pero no me encuentro bien ¿Qué? Ha sido eso ¿Estás bien? Ahora sí ¿A, ¿A qué se debe eso? Oye, ¿y si esto tiene que ver con Mimbers? Oh Es probable que muera ¿Qué? Esto no es bueno, tenemos que hacer algo ¿Qué podemos hacer? El portal del monte no funciona ya sé, pediré ayuda a un experto. ¿Quién es el experto? Soy el explorador Verdángulo. Una vez fui a un campamento y este fue uno de los monitores. Verdángulo, algo le pasa a Nubiduf. Cada vez que tiene un mareo, empieza a moverse y a hablar raro. Creemos que está relacionado con Mimbers. Entiendo. ¿Me podáis mostrar un ejemplo? ¿Sabes algo que me pueda hacer marear? Uh... Ah, da igual. Me, me, me. me... ¿Crees que puedes ayudarnos? Eh... Por supuesto. Yo, como que soy el gran capitán verdángulo, sé la solución a todos los problemas. <ríe> Se supone que en el bosque del monte hay unas vallas curativas. Como están por la zona del portal, tendrá que ver con Mimbers. ¿Tiene sentido? ¿No? Hmm... ¿Tiene sentido? No encuentro nada malo en esa idea. Estoy completamente de acuerdo. Entonces empezaremos la exploración del bosque. Ey, espera. Ya te habías olvidado de mí, ¿verdad? ¿Por qué te has olvidado de nosotros, Ángulo? Me siento decepcionado. Oh, claro. Perdonad. Chicos, estos son mis ayudantes, Flaky y Jake. ¡Ahora sí! ¡Que comience la exploración! ¡Sí! ¡Sí! Chicos, llevamos caminando por minutos, y no hay ni rastro de las playas ¡Llevamos solo 10 minutos! No te rindas, estoy seguro de que encontramos algo. Ja <risa> ja, lo dudo mucho. Oye, no sé quién eres, pero no tienes derecho a hablarme así. ¿Quién eres tú? Me alegra que lo preguntes, aunque iba a decir mi nombre de todos modos. Me puedes llamar Pingo, encantado de conoceros. Estoy aquí para resolver tu problema, Nubiduf. ¿Mi problema? Espera, ¿cómo sabéis mi nombre? Yo sé muchas cosas. El caso es que Mimbers está muriendo. ¿Qué? Como oís, dejadme que os lo explique. Mimbers es una dimensión débil. Y es que debido a tantas interacciones entre dimensiones, estas están chocando en el espacio-tiempo y eso resultaría un peligro. Todos los memes están siendo perjudicados. Oh, ¿y qué podemos hacer para evitarlo? Tenéis que ir a Minverse, encontrar a las gemas del infinito. Cuando las tengáis todas, ponedlas en el portal para volver a casa. Oye, no sé de qué hablas, pero ¿cómo sabemos que no nos estás tomando el pelo? Ay, Maltún y yo hemos pasado por situaciones similares varias veces, así que me parece creíble. Bueno, tenéis acceso a Minverse si vais por ese portal, podéis ir allá. Venga, buena suerte. ¡Vamos a salvar Minverse otra vez! ¡Vamos! ¿No nos falta alguien? Wow, wow, wow, wow, wow, wow, Flaky, lo siento, pero tú no entras. ¿Por qué? Tú vendrás conmigo para buscar las gemas de este mundo, para ponerlas en el portal. Ahora que caigo, ¿no falta una persona? Chicos, ¿dónde estáis? Yo. Me pregunto cómo estará Mimbo... ¿Qué le pasa a Mimbers? No sé por qué está todo glitcheado? ni que estuviéramos en un vídeo mal editado. Ya. Yeah. Nubidud, ¿qué haces aquí? Mimbers. Menos mal que habéis venido. Necesitamos solucionar el problema que sucede con Mimbers. Sí, sí, algo de las gemas del infinito. Necesito que me acompañéis a una reunión urgente. ¿Por qué me habrán dejado de seguir? Si me hubieran hecho caso, no estaríamos separados ahora mismo. Ah, ya te hemos encontrado. ¿Quién eres? Soy Pinku, y vas a venir con Flaky y conmigo por todo el mundo para recolectar las seis gemas elementales. Eh, ¿Qué? ¡Sin excusas! ¿Cómo vamos a conseguir seis simples cristales repartidos por todo el mundo? Con teletransportación, ¿Ah? ¿Qué te creías? ¿Que íbamos a ir andando? Nuestro objetivo es ir a esa pirámide. Allí estará una de las gemas. Entonces, será mejor ir yendo. Gracias por asistir a esta reunión, saludadores de Mimbe. Como podéis ver, Mimber está sufriendo corrupción. No sabemos de qué se puede tratar, pero creemos que vosotros podéis hacer algo. En realidad no tenemos ni idea de lo que tenemos que hacer, así que vamos a recolectar las gemas al infinito como siempre para ver si sucede algo. Debes saber que algunos compas de por aquí están corruptos por los sucesos actuales y han querido robar las camas. Perdona, pero ¿a ¿qué te refieres con corrupto? Pierden la cabeza al lo que sucede. Se ponen agresivos con intenciones de corromper o matarnos, aunque no lo hacen entre ellos. Así, bajo la circundancia, circunstancia, y el crío no van a poder con esto solo. Deden armado al chiquillo. Ve con cuidado, Aymatun. Nunca se sabe cuándo pueden atacar. Vamos a salvar Mimbers una vez más. Hace demasiado calor. Creo que me voy a derretir. No seáis unos y oricas y aguantad. Por cierto, Flaky. ¿Cómo es que no te derrites a pesar de estar hecho de nieve? Bras. es una historia que sucedió hace unos años, cuando yo no era más. ¡Hemos llegado! ¡Por fin! ¿En serio? No, hemos Hola, llegado a un kiosco en medio del desierto. Ah. ¿Qué hace un kiosco en medio del desierto? Uh, vender agua es bastante obvio. Quiero decir, ¿qué haría un kiosco en medio del desierto si no? La gente quiere beber agua, así que... Por favor, tres vasos de agua, por favor. De acuerdo, aquí tienen su agua. En total son... 300 Jimonedas. <coughs> ¿300 Jimonedas? Ya sabes, equivalen a 600 euros. ¿Qué? boler es un euro. Oh, es una pena. Supongo que tendré que mataros. Wait, what? De morir por vuestros errores. Oh, no. Es Edgy. ¡No podemos hacer nada contra la potencia de su nivel de Edgy! Oh no, se que diga... claro, Flaking. Claro. Uh, Flaky, ¿Qué? tómate esto. ¿Qué es eso? Esto es Nesquik. Pero, eso de Nesquik forma parte de mi pasado. Y yo, ya he dejado mi pasado hace mucho tiempo. Venga, haz tu misión del Nesquik una última vez. Está bien, una última vez. ¡Lo he conseguido! ¡Hurra! Ey, chicos, resulta que una de las gemas estaba aquí escondida. ¿Significa eso que ya no tenemos que ir a la pirámide? Pff, no. Todavía tenemos que continuar. La gema que buscábamos todavía está en la pirámide. Venga, no tenemos tiempo que perder.